Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a otro vídeo más del vocabulario básico en alemán. Hoy día aprenderemos los colores en alemán. Los kids. Si es tu primera vez en el canal Aprende con Daria, bienvenido. Mi nombre es Daria. Acá nos enfocamos en el estudio del alemán paso a paso y de aprovechar este proceso al máximo. Partimos con la materia de hoy. Hoy día aprenderemos los colores en alemán, die Farben, die Farben, los colores. Y partimos con seis de los colores más básicos. Ustedes ya conocen la rutina, vamos a aprender la nueva palabra y de inmediato aplicamos con un ejemplo para ver la palabra aplicada dentro de una frase. El color negro en alemán se dice schwarz, schwarz. Zum Beispiel, das Sofa ist schwarz. El sofá es negro. Das Sofa ist schwarz. El sonido SCH en alemán se pronuncia como sh, comparable con el español quizás con una S con H, pero este mismo sonido en alemán siempre está representado por las letras SCH. Schwarz. El color azul en Alemán se dice blau, blau. Zum Beispiel, der Himmel ist blau. El cielo es azul. Der Himmel ist blau. El color amarillo en Alemán se dice gelb, gelb. Zum Beispiel, die Sonne ist gelb, die Sonne ist gelb. El Sol es amarillo, die Sonne ist gelb. El color blanco, en alemán se dice weiß, weiß. Zum Beispiel, die Wolke ist weiß, die Wolke ist weiß, la Nube es blanca, die Wolke ist weiß. El color rojo, en alemán se dice rot, rot. Zum Beispiel, der Stift ist rot, el lápiz es rojo, der Stift ist rot. Y el color verde, el color verde, en alemán se dice grün grün. Zum Beispiel, das Gras ist grün. El pasto es verde. Das Gras ist grün. Ahora ya tienes seis colores dentro de tu vocabulario básico del alemán. Espero que te gustó este mini repaso de los colores y desea de mucha utilidad. Si te gustó el video y no estás suscrito todavía al canal, suscríbete y nos veremos en el siguiente video. Bis zum nächsten Mal.